Y pues bueno, vamos a tener un tema por demás interesante e importante Que es la obra del Espíritu Santo Pero también le damos gracias a Dios porque podemos llegar a este día 20 de mayo Y gracias por estar ustedes con nosotros, gracias por acompañarnos Gracias por ver los videos y gracias por compartirlos Y pues nos vamos al tema porque está un poquito largo Vamos a estar allí en el Santo Evangelio de Según San Juan, capítulo 16, del 5 al 16 en la nueva versión internacional Y vamos a hablar sobre la obra del Espíritu Santo ¿Qué es lo que viene a hacer? ¿O qué es lo que hace? ¿Qué es lo que está haciendo ahorita en este momento? Pues bien, vayamos al verso 5 Ahora vuelvo al que me envió Esas son palabras que está diciendo Jesús a los discípulos Pero ninguno de ustedes me pregunta ¿A dónde vas? Ya estaba prácticamente Jesús despidiéndose de, de los discípulos Pero eh, no quería dejarles de dar el mensaje que él tenía que dar ¿Por qué se iba? ¿Y qué iba a acontecer después de irse? Verso 6. Al contrario, como les he dicho esas cosas, se han puesto tristes, se han entristecido mucho. Pero les digo la verdad, les conviene, les conviene que me vaya, porque si no lo hago, fíjense muy bien lo que dice aquí el verso 7, el Consolador no vendrá a ustedes. El Consolador es el Espíritu Santo. En cambio, si me voy... Aleluya, fíjense lo que dice Se lo enviaré a ustedes Y esa es la promesa Que Jesús le dio a los discípulos Y obviamente después de los discípulos A toda la persona Que se atreve a creer en Cristo Jesús y vive una vida De santidad delante del Señor Pasamos al verso que sigue 8, y cuando Él venga dice muy bien lo que sigue diciendo aquí Convencerá al mundo De su error En cuanto al pecado a la justicia y al juicio. Aquí marcó muy claramente, Señor, tres aspectos. Pecado, justicia y juicio. Pero vayamos más adelante, vamos al 9 En cuanto al pecado, porque no creen en mí? Es un pecado, no creen en Cristo Jesús. Y el que sea en pecado, pues no puede ser en la gloria de Dios. Aquel día que Él venga por su iglesia. Pero esa es la importancia de estar fuera del pecado. Y en el 10 nos dice... En cuanto a la justicia, porque voy al Padre y ustedes ya no me verán en el 10. En cuanto a la justicia, porque voy al Padre y ustedes ya no podrán verme. Efectivamente, ya ahorita no lo estamos viendo a Jesús. Ya ahorita solamente tenemos las Escrituras que nos dan la revelación de quién es Jesús y nos demuestra quién es el Padre y también nos da lo que es el Espíritu Santo porque ya es lo que está ahorita en ese momento, hasta que él venga nuevamente por su iglesia. 11. Y en cuanto al juicio, porque el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. O sea, ya, Satanás ya ha sido juzgado. Lo que pasa es que no nos damos cuenta y a veces cometemos los graves errores de seguirle la jugada en lugar de decirle Jehová te reprenda, tú no tienes suerte conmigo, tú no tienes parte conmigo, así es que fuera. Pero si te metes en los vicios, te metes en, la, en todas las cosas sucias, en todas las cosas que, que no tienes por qué estar allí, entonces estás del lado de, de Satanás. Por eso dice, pecado, justicia y juicio. Vamos al, al verso 12. Muchas cosas me quedan aún por decirles, pero por ahora no podrían soportar. Y es que en esa calidad humana que tenemos, en, en, en estos pensamientos humanos... Los discípulos eran humanos, Jesús era el divino, pero los discípulos eran humanos, como tú y como yo. Pues eran pescadores y se dedicaban a hacer otro tipo de quehaceres, así como nosotros. Entonces les dijo, miren, ahorita no podrían soportar si les sigo diciendo más. Pero vayamos a lo que sigue en el verso 13. Pero cuando venga el Espíritu Santo, o sea, el Espíritu de verdad o de la verdad, Él los guiará a toda la verdad. Cuando venga el Espíritu Santo, el de la verdad, él los guiará entonces a toda la verdad. Y ahorita es lo que está predominando, el Espíritu Santo. Por eso hay que estar bien en el Señor, no en la religión, sino en el Señor, porque es el que nos da de su espíritu, porque no hablará por su propia cuenta, sino que dirán solo lo que oiga y les anunciará las cosas por venir. ¡Ah, tremendo! mi amada, tremendo mi amado. Él nos va a anunciar las cosas por venir, pero Él no va a decir lo que Él quiera, sino lo que Él recibe de orden, por, para así decirlo, en alguna forma, en alguna manera. Verso 14. Él me glorificará porque tomará de lo mío. ¿Se fija? Por eso sea, lo quisimos marcar aquí. Él me glorificará porque tomará de lo mío. Y se lo dará a conocer O se lo dará a conocer a ustedes Lo que Dios quiera darte a ti Lo que Dios quiera darte a mí Y que va a utilizar al Espíritu Santo Para darnos el mensaje Va a ser de acuerdo A lo que Jesús le está diciendo Al Espíritu Santo que haga O que diga Por eso es bien importante estar en el Señor Verso 15 Todo cuanto tiene el Padre es mío Tremendo, tremendo Todo cuanto tiene el Padre es mío Por eso les dije que el Espíritu tomará de lo mío Y se lo dará a conocer A ustedes Esto es precioso, todo eso es mucho más profundo Ahora estamos no, más así Como un devocional Todo eso es mucho más profundo, mi amado, mi amada Hay que conocer más, hay que leer más Hay que orar más, hay que estar más en el Señor Por eso les digo, no en la religión No, no, no, no no, En el Señor, donde tenemos que estar En esa relación constante A través de, de, del estudio de la palabra A través de la oración, en el, a través de ...a través de santificar más nuestras vidas... ...y luego fíjate lo que dice el 16 ya para terminar... ...dentro de poco ya no me verán... ...pero un poco después volverán a verme... ...los tiempos de Dios no son como nuestros... ...los nuestros son días de 24 horas... ...horas de 60 minutos... ...pero dice la Escritura que para el Señor un día... ...es como mil años... ...y mil años como un día... ...así que entonces el tiempo de Dios no es como nuestro tiempo... Si tú dices, uy, ¿desde cuándo que están diciendo esto? Como tu tiempo no es como el de Dios. El tiempo de Dios no es como tu tiempo ni como el mío. Oremos. Padre, le adoramos, le bendecimos, honramos y glorificamos tu santo nombre. ¿Cómo no darle gracias, Señor, por su amor, por su misericordia? Señor, denos esa capacidad de entender a través de la obra de su Espíritu Santo, Señor, sobre nuestras vidas, para poder, Señor, tener esa revelación divina de qué sí y qué no hacer. Padre, Gracias por ese mensaje que usted nos deja a través de las Escrituras, a través de los discípulos. Señor, gracias. Gracias porque al ver esos pasajes y al poderlos analizar con más profundidad, aquí hay un gran mensaje para nuestras vidas de que tenemos que estar listos y preparados y sobre todo viviendo la vida que este en que usted desea que podamos vivir nosotros. Que un día se va a venir y va a llevar a su pueblo a la eternidad junto con el Padre. Señor, Bendiga a quienes están viendo y escuchando este material y que este devocional pueda ser su devocional de ellos. Para la gloria del Padre en Cristo Jesús. Amén. Amén. Bendiciones mis amados.